Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las seis en punto de la tarde. Los invitamos a continuación a conocer nuestros titulares. Bienvenidos. Senadora Jael Quiroga, del Pacto Histórico, hizo presencia hoy en el Sena para analizar la situación de derechos humanos en Barranca Bermeja y la región. Tenemos sus declaraciones. La administración municipal se prepara para brindar atención en Casa Matriz a mujeres de la región que hayan sido víctimas de violencia intrafamiliar. En hora de la noche de este miércoles se registró un atentado con artefacto explosivo a las instalaciones de la empresa Ismocol. Se llevó a cabo conversatorio de educación inicial para docentes de básica primaria. A partir del lunes 21 de noviembre y hasta el miércoles 7 de diciembre se presentarán cierres viales por tramos en la calle Centenario. Autoridades lograron la captura de alias Carancha, señalado de ser uno de los presuntos autores del asesinato de un líder social en el municipio de Puerto Wilches. El departamento de policía del Magdalena Medio ofrece recompensa a quien suministra información para dar con el paradero de alias Juan Pablo. En los deportes se realizará la final del campeonato mayores a 60 años con homenaje póstumo al profesor Jorge Pulgarín Chica. Se jugará final del torneo distritales de Barranca Bermeja en la cancha sintética de la Esperanza. Y al cierre se realizará bingo profundos para niños y niñas que participarán en Nacional en la ciudad de Santa Marta.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 Un saludo de muy buenas tardes, compañeros en Estudios, amable de audiencia de Enlace en Noticias. A esta hora, aquí en la sede de Credos, porque ha terminado una audiencia pública de Derechos Humanos, de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República y para ello hemos venido a consultar con la senadora Jael Croga del pacto histórico sobre las, el motivo primero de la presencia de la comisión, ¿cuál fue? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes para todos y todas los que nos ven. Eh, nosotros, a solicitud de lo que estaba pasando aquí de las organizaciones sociales y de derechos humanos, aprobamos una proposición de hacer la audiencia pública en Barranca Bermeja lo más pronto posible. En La idea de escuchar a las comunidades, a la gente, eh, sobre estas amenazas que resultaron de unos videos que resultaron por todas las redes y es una amenaza generalizada, contundente, impactante, porque todos están amenazados y entonces cuando las organizaciones empiezan a denunciar los primeros videos pues resulta que salen otro diciendo que ellas también están involucradas en eso. Eso a más de ser una burla contra la gente, una, constituye una violación grave de los derechos humanos, eh, en el sentido de atemorizar a la población, porque por más de que no se crea en esas amenazas, no deja de.. ¿eh? no deja de, de atemorizar a la gente. Entonces, esta audiencia tenía ese objetivo y deber examinar cuáles son las acciones que han hecho las autoridades en el de, en Barranca Bermeja. ¿Y esas conclusiones eh, cuáles fueron? Lamentablemente no hay resultados. No hay resultado de investigación judicial porque las autoridades no pueden ponerse al tono con la sociedad civil que está esperando resultados y no pues alarmado. Sí, resultaron unos videos, pero se necesita. ¿Qué ha hecho la fiscalía? ¿En qué estado de investigación está? ¿Hay eh, ¿Ya tienen pruebas o por lo menos indicios o hay una línea de investigación? que pueda decir cuáles son las denuncias que se hacen de los paramilitares con la alcaldía de Barranca Bermeja. No hay resultados. ¿Qué ha pasado con las autoridades policiales y militares en el puerto petrolero? Una ciudad, como siempre, muy militarizada que tienen que responder porque ellos son garantes de derechos humanos en el territorio, en la jurisdicción ellos también tienen que responder por la vida y la integridad de la gente pero cada uno desde su misión tiene que cumplir con la protección de los derechos humanos como la Comisión de Derechos Humanos del Senado tiene en su competencia eh, velar y, con, y hacer control político con las autoridades que tienen como misión proteger a la ciudadanía pues nosotros cuando lleguemos a, a Bogotá vamos a examinar los testimonios que dieron y vamos a, a pedirle a estas instituciones a nivel nacional un estado de las investigaciones y de las medidas que han tomado para proteger la vida de los de la gente de Barranca Bermeja. Gracias, senadora. Senadora, creo que hablándose de lo que fue la audiencia y las conclusiones de esta Comisión de Derechos Humanos del Congreso hoy aquí en Barranca Bermeja. Continúen ustedes en estudio con más noticias. Buenas tardes. Gracias Pedro por su información y en otras noticias la administración municipal se prepara para brindar atención en Casa Matriz, mujeres de la región que hayan sido víctimas de violencia intrafamiliar. Y seguimos con más información. En horas de la noche de este miércoles se registró un atentado con artefacto explosivo en las instalaciones de la empresa Ismocol. Las autoridades capturaron a una persona señalada de haber cometido el acto terrorista. Hacia aproximadamente las ocho y media de la noche de este miércoles se presentó lo que sería un atentado terrorista a las instalaciones administrativas de la empresa Ismocol, ubicadas en el barrio La Libertad, Comuna 3 de Barranca Bermeja. En video de cámara de seguridad quedó registrado el momento exacto en el que el sujeto llega caminando, arroja un artefacto y huye del lugar. Posteriormente se observa la explosión que irrumpió la tranquilidad de quienes habitan el sector. Por fortuna no hubo personas heridas. También se pudo observar que en las instalaciones de la empresa pintaron un grafiti alusivo al ELN. Un sujeto eh, lanzó un artefacto explosivo contra uno de los contratistas. Eh, en la sede administrativa de Ismocol, eh, previo antes haciendo un graffiti alusivo al ELN, esta persona sale huyendo del de lugar de los hechos, los cuales pues frente a esa actuación, la Policía Nacional, en los planes diferenciales que hemos venido desarrollando en coordinación nuevamente con la Alcaldía, Ejército y la Policía Nacional, frente a, esa, a ese mejoramiento y percepción de seguridad de la convivencia, en nuestro municipio eh, se dio con la captura de una persona de aproximadamente 30 años de edad, los cuales al momento de su captura se le encontraron elementos que al parecer fueron utilizados en el, en el atentado terrorista frente a esta sede administrativa de, de esta empresa. En una rápida acción por parte de las autoridades que llegaron al lugar, según informa el Teniente Coronel Santiago Garavito, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, lograron la captura de un sujeto señalado como presunto responsable del hecho, quien tenía en su poder algunos elementos que al parecer habían sido utilizados para llevar a cabo el atentado. Autoridades aseguran que continúan con la respectiva investigación para dar con los responsables de este acto terrorista. Y retomando con la anterior información, la Administración Municipal se prepara para brindar atención en Casa Matriz, mujeres de la región que hayan sido víctimas de violencia intrafamiliar. La Administración Municipal se articula con todas las comisarías de familia e inspecciones de policía para brindar atención y orientación a mujeres que han sido víctimas de violencia intrafamiliar, esto con el fin de cerrar brechas y que no tengan miedo de denunciar a sus agresores. Estamos terminando de hacer engranaje con todos los entes que activan la ruta de violencia de género. Estuve con inspectores, con comisarios, mostrándoles este gran proyecto, tanto en teoría como en la práctica. Los trajimos aquí, les mostramos cada lugar, cada espacio y lo que podemos lograr con ellos si trabajamos de la mano, mancomunadamente, en pro de las mujeres y de sus familias. Queremos que tengamos claras que las comisarías y las inspecciones están dadas en pro de las comunidades, pero queremos también que desde Casa Matriz ser facilitadores de este proceso de atención que es una atención integral y cómo lo lograremos siendo también aportantes en materia de atención psicosocial y psicojurídica, que es bien importante y podemos empezar a evacuar tantos y tantos casos que se presentan diariamente en la ciudad. La finalidad de este engranaje es que las mujeres del distrito y la región del Magdalena Medio sientan que Casa Matriz es un espacio donde se pueden sentir seguras. Es una forma de brindarle todo un apoyo desde lo social a las mujeres que hayan sido víctimas en sus distintas generalidades, desde la violencia, desde la violencia intrafamiliar, y todo esto, además queremos fortalecer a través de este proceso la administración de justicia, brindarles herramientas a las mujeres para que salgan adelante, para que superen eh, todas esas crisis que han tenido a lo largo de su vida, que han batallado, además de tener que lidiar con esos obstáculos que se ha generado en cuanto al género, hombre, mujer poderlo superar, poder progresar, poder brindar oportunidades de manera equitativa y justa. Este será un espacio en el que las mujeres podrán recibir las herramientas necesarias para superar la situación por la que estén pasando. Se llevó a cabo conversatorio de educación inicial para docentes de básica primaria con el fin de fortalecer la calidad educativa y generar estrategia de apropiación del conocimiento para estudiantes de preescolar primero y segundo de primaria. Se llevó a cabo el conversatorio de educación inicial con docentes de los grados preescolar primero y segundo, Ministerio de Educación, Secretaría de Educación Distrital y la Universidad de los Andes, con el fin de fortalecer las capacidades y pedagogía para lograr la propuesta Trayectorias Educativas Completas en los grados de básica primaria permitieron cualificar todo este proceso de ellos desde su formación pedagógica para poder seguir fortaleciendo los procesos con estos estudiantes en la educación inicial, en la primera infancia. Importante, estos espacios que se les abren a los docentes de estas etapas tan esenciales de la vida de los niños y niñas y de que nuestro distrito y en este caso el Ministerio de Educación también ponga la mirada en estos niños para poder fortalecer todo ese desarrollo integral de sus aprendizajes y sus procesos y quiénes más que las maestras, las docentes que están ahí trabajando día a día con ellos, que puedan fortalecer cada una de sus habilidades y de estrés? Este conversatorio se llevó a cabo en el marco del programa Evaluar para Avanzar, con el objetivo de fortalecer la calidad educativa, cerrar brechas en los aprendizajes y generar estrategias de apropiación del conocimiento en la niñez. Trabajamos pues unos días en jornada, en contrajornada y pues otros días en sí, la jornada laboral. Eh, pues un cronograma, unas sesiones, 12 sesiones fueron las que potencializamos aprendizajes, eh, formamos, porque igual todo lo que planeábamos en esas sesiones eh, se, se evidenciaba en las aulas. Debíamos crear unas evidencias, unas actividades y por lo tanto eh, se logró el objetivo que era vincular a esos tres grados. Estos espacios son de vital importancia para los docentes, ya que son esenciales en esta etapa de los niños y niñas, quienes son el futuro del distrito. El Liceo Bilingüe Rodolfo R. sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y el país. Una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Y a partir de este lunes 21 de noviembre hasta el miércoles 7 de diciembre se presentarán cierres viales por tramos en la calle Centenario. Esto debido a trabajos de aplicación de sellado asfáltico, los cuales se llevarán a cabo en horas de la noche. Desde el lunes 21 de noviembre hasta el miércoles 7 de diciembre se tienen programado el cierre de algunos tramos en la calle Centenario por motivo de trabajos de aplicación de sellado asfáltico en diferentes puntos de este corredor vial, los cuales se llevarán a cabo a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana. Presten mucha atención a las fechas y los tramos que se trabajarán en la calle 50 durante estos días. Lunes 21 de noviembre se cerrará el costado derecho desde la Carrera 28 hasta la Carrera 19. Martes 22 de noviembre se cerrará el costado derecho desde la Carrera 20 hasta la Carrera 14. Miércoles 23 de noviembre se cerrará el costado derecho desde la Carrera 16 hasta la Carrera 11. Jueves 24 y Viernes 25 de noviembre se cerrará el costado derecho desde la Carrera 28 hasta la Carrera 11. Lunes 28 y martes 29 de noviembre se cerrará el costado izquierdo desde la carrera 28 hasta la carrera 11. Miércoles 30 de noviembre se cerrará el carril derecho desde la carrera 28 hasta la carrera 22. Jueves 1 de diciembre se cerrará el carril derecho desde la carrera 23 hasta la carrera 17. Viernes 2 de diciembre se cerrará el carril derecho desde la carrera 18 hasta la carrera 11. Lunes 5 de diciembre se cerrará el carril izquierdo desde la carrera 28 hasta la carrera 21. Martes 6 de diciembre se cerrará el carril izquierdo desde la carrera 28 hasta la carrera 16. Y por último, miércoles 7 de diciembre se cerrará el carril izquierdo desde la carrera 17 hasta la carrera 11. Tenga en cuenta estos cierres viales que se presentarán desde el lunes 21 de noviembre hasta el miércoles 7 de diciembre por motivo de trabajos de aplicación de sellado asfáltico en la calle Centenario, a partir de las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana y de ser necesario tomar vías alternas. Autoridades lograron la captura de alias Cara Ancha, señalado de ser uno de los presuntos autores del asesinato de un líder social en el municipio de Puerto Huiches. Autoridades lograron la captura de alias Cara Ancha, señalado de ser el presunto autor del asesinato de líder social en el municipio de Puerto Wilches. En el marco de la Operación San Pedro Claver de la Policía Nacional, que hace parte de la Estrategia Integral e Interinstitucional para la Vida y la Paz, liderada por el Gobierno Nacional y articulada con las Fuerzas Militares y la Fiscalía General de la Nación, uniformados lograron la captura de uno de los presuntos autores del homicidio del líder social, Robinson Jiménez Bautista, quien fue impactado con arma de fuego el pasado 6 de octubre de 2021 en Puerto Wilches. El capturado fue identificado como Davis de Jesús Menamontes, conocido como Cara Ancha, quien sería integrante y sicario del grupo delincuencial común organizado Los Ñongos. Gracias a esta articulación entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, se dio como resultado la captura del señor David de Jesús Menamontes, alias Cara Ancha, el cual presuntamente ha participado en el homicidio de nuestro líder social, Robison Jiménez Bautista, el día 6 de octubre de 2021. Esta persona fue dejada a disposición de las autoridades competentes por el delito de homicidio agravado, tráfico y porte de armas de fuego. Según reporte policial, la captura se logró gracias a la información aportada por personas que actualmente se encuentran cobijadas con medida de aseguramiento privativa de la libertad y por otras que decidieron contribuir. Esta persona fue dejada a disposición de la Fiscalía General de la Nación para las correspondientes audiencias preliminares ante un juez con función de control de garantías.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 Autoridades ofrecen millonaria recompensa a quien aporte información que contribuya con la captura de Fernán Javier Rodríguez Díaz, conocido con el alias de Juan Pablo. Este sujeto es señalado de ser integrante del grupo delincuencial común organizado Los Ñongos, y según las autoridades, estaría relacionado con el asesinato del líder social Robinson Jiménez Bautista, quien fue impactado con arma de fuego el pasado 6 de octubre de 2021 en el municipio de Puerto Wilches. Esta investigación no para allí con esta captura que se hizo. Es así que a través del Consejo de Seguridad Extraordinario se ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos por alias Juan Pablo, el cual presuntamente hace parte de este grupo delincuencial y de este hecho delictivo. Este sujeto hace parte de los más buscados por las autoridades. Cualquier información se puede comunicar a la línea segura 320-305-3103 o al 320-292-6089, donde tendrá absoluta reserva. Unioriente tiene un mundo de posibilidades para ti, estudia uno de los 15 programas académicos, aprovecha los subsidios educativos con CAFABA, becas con la alcaldía y las becas institucionales, oportunidad de práctica con empresas reconocidas en la región, el futuro lo construimos hoy, matrículas abiertas, comuníquense al 302-451-7197. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si ustedes quieren ampliación de estas y otras informaciones, solo deben ingresar a nuestra página de internet www.enlacetelevisión.com. Hacemos una pausa ya regresamos.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 Gran inauguración sección de neveras autoservicios La Quinta Torcoroma. Este viernes 18 de noviembre 20% descuento en frutas y verduras y 30% en sección de carnes frías y yogurts, mantequillas y quesos. Máximo 3 unidades por referencia. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Esta es tu casa. La casa de tus sueños. HST Arquitectura. Promociones de aniversario autoservicio la quinta. Jamón, Min lunch y salsán, seis pesos. Salchichón, salsán, res y pollo, 4,550 mil pesos. Y Ovar Sol, 1 a cinco mil pesos. Pasaboca, Andoritos, 4,950. mil novecientos Pasaboca, chistris, mil pesos.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 Promociones de aniversario: La Quinta. Queso mozzarella tajado de Luisa. 11,550 pesos. 40% descuento en pasta gavasa por 250 gramos. 40% descuento en toda la línea de champú y acondicionador Pantene por 400 mililitros. 40% descuento en toda la línea de desorantes Obao. 35% descuento en toda la línea de Venticol.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 Promociones de autoservicio La Quinta. Toalla Scott Cocina por tres rollos, 6.990 pesos. Detergente AK1 manzana verde y floral, 17.500 pesos. Jabón Carey antibacterial, 4.990. Chorizo pollo de cuatro Chips, 4.100 pesos. Salchicha de pollo de mil Chips, 5.990 pesos.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 El 18 de noviembre Autoservicio La Quinta realizará gran inauguración en la sección de neveras con grandes descuentos para toda la comunidad barranquera. Hola a todos nuestros clientes de Autoservicio La Quinta, queremos invitarlos mañana viernes 18 de noviembre a nuestra gran inauguración de zona de frío, donde, donde podemos encontrar... Todos los productos derivados de leche y todas las carnes frías. Un espacio que se abrió es pensando siempre en los clientes de Autoservicio La Quinta. 26 metros Autoservicio La Quinta les abre para todos los clientes que tengan una experiencia muy bonita en la compra diaria. 30% en la sección de carnes frías, yogures, mantequilla y quesos. 20% en frutas, verduras por mercados familiares, máximo 3 unidades por referencia. Invitamos a todos nuestros clientes de autoservicio La Quinta a la gran inauguración de la zona de frío. Aquí en Quinta 1 Torcoroma los esperamos mañana para que puedan para que puedan llevar estos grandes descuentos que realizamos pensando en ustedes y un nuevo espacio que nos brindará confort al mercado. Por eso los esperamos en Autoservicio La Quinta Torcoroma, gran inauguración de la zona de frío. Todas estas grandes ofertas son pensadas especialmente para sus clientes y las podrá encontrar en Autoservicio La Quinta de Torcoromo. Recuerde que en Autoservicio La Quinta puede encontrar todos los productos que necesite con la mejor calidad y, por supuesto, a los mejores precios. Autoservicio La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Grupo Empresarial de Ecopetrol constituyó nueva filial en los Estados Unidos. Conozcan esta emisión de qué se trata. Me complace anunciarles que Ecopetrol constituyó una nueva filial comercializadora, Ecopetrol U.S. Trading. Esta filial comercializadora estará operando a partir del segundo semestre del 2023 en la ciudad de Houston, en Estados Unidos. Houston, Estados Unidos es uno de los principales centros de comercialización de crudo, productos petroquímicos y energía en todas las Américas. Por eso es tan importante que tengamos presencia en los Estados Unidos ...precisamente para atender nuestros clientes existentes y para poder seguir expandiendo nuestra base de clientes en Estados Unidos en el Caribe, en Centroamérica y, por supuesto, en Sudamérica. Esto es parte del esfuerzo de globalización que ha venido realizando nuestra compañía en los últimos años y para nosotros es muy importante este anuncio porque muestra el compromiso que tenemos de estar más cerca de nuestros clientes y en la búsqueda de nuevos horizontes y de diversificación de mercados para el Grupo Ecopetrol. Muchas gracias. Hace más de un año la empresa Aguas de Barranca Bermeja cambió las redes de acueducto en los barrios Primero de Mayo y Alcázar, sectores donde de manera constante habían daños en la tubería que dejaban sin agua a los habitantes en tres comunas. Desde entonces el servicio es continuo y de calidad. Los almuerzos que diariamente son preparados en las delicias de Oli, un restaurante casero ubicado en el barrio Alcázar, demoran menos en su elaboración desde que se hizo el cambio en las redes de acueducto en el sector. El agua limpia y la presión, la presión es indudablemente lo mejor que nos ha pasado. Tenemos un restaurante casero. Eh, vivimos varias familias de él y la verdad pues el hecho de que tengamos una muy buena presión nos ayuda muchísimo en, el, en la prestación del servicio. Con la rehabilitación de 1.5 kilómetros de redes en puntos estratégicos de los barrios primero de mayo y Alcázar, proyecto que se ejecutó en el año 2021, más de 27 mil habitantes de las comunas 3, 5 y 6 dejaron de sufrir por la ausencia del servicio ante los constantes daños que se presentaban en la tubería y ahora gozan de agua con presión y calidad. Casi casi que todos los meses se presentaba el daño, entonces la suspensión eh, no nos afectaba solo a nosotros la comuna 5, sino a diferentes comunas, entre ellos creo que la 6, estimo que la 3, y pues afortunadamente desde eso eh, se dejó de presentar esa, esa falencia que teníamos. Bueno, actualmente está llegando con mejor presión el servicio del agua, también afortunadamente pues mejoró las condiciones de, del color del, del agua, es decir, ya no sale turbia como en algunos momentos salía. A la fecha se han rehabilitado 45 kilómetros de redes en todo el distrito. Desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja seguiremos trabajando por la calidad de vida de nuestros usuarios. Preocupada se encuentra la comunidad de Campo 23 por el hundimiento de la carretera, la cual ocasiona accidentes. Actualmente se ve afectado el tránsito por este sector. Conductores deben detenerse y turnarse el paso. Este es el panorama que se observa desde muy temprano en la vía hacia el interior del país a la altura de la vereda Campo 23, Corregimiento del Centro. El hundimiento de la carretera obliga a que se vea afectada la movilidad por este sector. Aquí en, en el sitio de, del hundimiento, aquí las personas tienen que bajarse para poder esperar, para poder esperar el paso, entonces eh, esto también ha conllevado a que la gente se rebusque con esta situación pero este no es el hecho no queremos esta situación queremos que haya una vía un paso bien bueno la comunidad hace un llamado a la autoridad de tránsito en carreteras ya que por el control de la velocidad en esta vía se están arriesgando a algunos habitantes del sector tenemos una cola de vehículos de aproximadamente unos 5 kilómetros más allá de, de agua blanca está eh, la cantidad de vehículos esperando paso, toca dar solo paso a un solo carril y después a otro, al otro. Aquí hay un joven que aquí de la vereda Campo 23 dando vía a los vehículos para que, para que no vayan a cometer abusos como pasó la vez pasada donde hubo el, el accidente debido a que todo el mundo quiere pasar, todo el mundo quiere pasar. Ya son varios los accidentes que se han registrado en esta zona de Campo 23 en la ruta hacia el centro del país, por el mal estado en el que se encuentra la vía, en donde el hundimiento de la misma es cada vez peor. Cárgate de regalos en Vestec y prepárate para la temporada más hermosa del año. Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines e impresoras. Visita Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad. Es momento de hacer una nueva pausa, ya regresamos con información deportiva.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 Promociones de aniversario autoservicio La Quinta, Tarro Panela Tronquitos Aroma, $3,950. Crema Dental Colgate Total Clean Min, $6,800 pesos. Lavalosa Acción Limón Doi Pack, $9,990 pesos. Desodorante Speed Stick Stream, por dos unidades, $19,950 pesos. Desodorante Lady Speed Stick, por dos unidades, $19,950 pesos.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 Espera. Cámara de Comercio de Barranca Berbeca, unidos por la competitividad. Oferta especial de aniversario en autoservicio La Quinta. Por compras mayores a 30 mil pesos en productos Colgate, reclama gratis una crema dental triple acción de 150 mililitros. Oferta válida del martes 15 al domingo 20 de noviembre, la quinta donde su platica rinde mucho más.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 La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja. Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu residuo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiate de energía solar, escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización. Innova Solar, SAS. Se realizará la final del campeonato mayores de 60 años con homenaje póstumo al profesor Jorge Pulgarín Chica. El 25 de noviembre se jugará la final del campeonato mayores de 60 años en la cancha de la floresta a partir de las 3 de la tarde. En la semifinal van a jugar eh, los cuatro que ocuparon los primeros puestos, que son eh, Independiente versus Fortaleza Leopardo y Petroleros, Petroleros eh, La Profe. La importancia es resaltar precisamente el, el espíritu, deportivo y lo competidor que fue este profesor desaparecido. Este campeonato lo van a realizar con homenaje póstumo al profesor Jorge Pulgarín Chica, quien fue asesinado el pasado 16 de abril en el barrio San Pedro de la Comuna 5 de Barranca Bermejo. Que vengan a acompañar a, a las viejas glorias del fútbol de Barranca y, y que, que se vinculen a este, a este evento es la, la máxima categoría y hay mucha gente que todavía puede venir a practicar el deporte a esta La invitación por parte del organizador es a que asistan a este campeonato y apoyen este evento deportivo. Se jugará a final del torneo Distritales de Barranca Bermeja en la cancha sintética de La Esperanza, donde usted puede disfrutar de este evento deportivo. Se jugará a la final del torneo de distritales de Barranca Bermeja, categoría sub-15, en la cancha sintética La Esperanza, donde habrán diferentes equipos compitiendo. Los invitamos a todos ustedes el día domingo a la una de la tarde, ya que se va a realizar la final de la categoría sub-15, allá en la cancha sintética de La Esperanza. Los invitamos a toda la comunidad barranqueña para que vayan y nos apoyen allá el día domingo a la 1 de la tarde. Nosotros trabajamos aquí en la cancha de la floresta de lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde, categorías sub 7, sub 9, sub 11, sub 13, sub 15 y sub 17. Formamos a los niños para que puedan ellos el día de mañana puedan ser una de las mejores personas o sea, sean ser futbolistas. Con el apoyo de los profesores, quienes vienen haciendo un trabajo de mucha disciplina y bastante entrenamiento para que estos jóvenes puedan llegar a obtener dicho mérito. Vamos todos ustedes, que nos acompañen, que vayan a la final, que nos vaya con mucha alegría y nos siga apoyando también los padres de familia y también la comunidad barranqueña. El grupo deportivo esperan quedar campeones y asimismo hacen la invitación para que disfruten de este evento deportivo a partir de las 8 de la mañana en la cancha sintética La Esperanza. Y se realizará bingo profundos para niños y niñas que participarán en nacional en la ciudad de Santa Marta. El 27 de noviembre el club de patinaje Las Panteras realizarán bingo con el fin de recoger fondos para que este grupo de niñas y niños puedan ir a competir al nacional que será en la ciudad de Santa Marta. Hago parte de los papitos que estamos organizando esta actividad para recoger fondos para que los niños vayan al nacional y puedan adquirir experiencia y puedan disputar esta competencia. Eh, como madre de familia que apoyo a mi hija y obviamente a sus demás compañeros, yo los invito como padre de familia que inculguen a sus hijos desde pequeño a practicar alguna actividad, sobre todo el deporte, porque es que el deporte les enseña a ser competitivos. Con esfuerzo y disciplina estos niños se preparan para esta competencia que con seguridad y fe esperan dejar en alto el nombre. De barranca bermeja en este campeonato nosotros tenemos planeado actividades para realizar un bingo el 27 de noviembre en la cancha el primero de mayo para recoger profundos para un nacional de patinaje en la ciudad de santa marta este nacional es muy importante para nosotros ya que estamos a fin de año necesitamos su apoyo para que ustedes nos ayuden con regalos bonos para que nosotros poder recoger estos profundos para representar a nuestra ciudad barranqueña siendo un bingo eh, también para que nos colaboren porque para nosotras es súper importante ir a ese nacional ya que podemos ganar experiencia y nos vamos por esa medalla de oro. Con venta de comida, animación, música y demás esperan generar un espacio agradable para que los ciudadanos acudan en familia y participen de este bingo profundo que empezará desde las 10 de la mañana con un valor de 5 mil pesos el cartón. Y de esta manera finalizamos nuestra presente edición informativa. Todos ustedes gracias por acompañarnos, que tengan una feliz noche.